Que habitas en el cielo, a ti levanta mis ojos, porque espero tu misericordia. Martes de la segunda semana de Cuaresma, del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12.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 ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que les saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. Ningún hombre sobre la tierra los llame en Padre,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 está reconociendo que hay sectores que por el oficio tienen cierta autoridad ante la comunidad. Sin embargo, no la avala, pues utilizan su posición poderosa para avasallar y manipular a la población, en su mayoría analfabeta, quienes por lo general no tienen acceso a la copia de la ley. Por tanto, dependían en gran parte de lo que los dirigentes dijeran. Ellos, aunque hablaban cosas precisas y hasta correctas, terminaban por utilizar estas interpretaciones a su favor y conveniencia. Justifican, por ejemplo, que otros cumplan los mandamientos de Dios, pero ellos tienen pretexto para no hacerlo. Gozando de impunidad, les encanta ser vistos, disfrutan de exhibicionismo, se sienten con derecho sobre los demás, actúan con prepotencia,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 No vale cualquier modo de ejercer la autoridad. El único modo y quizá el principal es el no aprovecharse de la posesión para dañar a las personas, especialmente a los más sencillos. ¿Qué decimos sobre la manera en que se ejerce la autoridad en nuestro ambiente? ¿Y nosotros cómo la ejercitamos? Que el Señor los bendiga. Hacia los de